Hola, hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a una charla, a una conferencia, a una plática de estas que ya teníamos bastante, bastante tiempo que no hacíamos. Y bueno, aquí estamos de nuevo y esta vez con un tema excepcional, con un tema maravilloso. De hecho, cada vez que filmamos alguna plática, queremos dejar material eh, que a nosotros nos pueda resultar revelador, que nos pueda resultar inédito, que nos pueda inclusive ayudar a comprender y a entender muchos de esos temas que la mayoría de las personas no se anima, o no puede, o no quiere, o no tiene la capacidad de profundizar. ¿sí? Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, entonces, queremos esclarecer y queremos hacerles llegar a todos ustedes estos temas que pueden llegar a ser un gran despertar de la conciencia y producir enorme transformación y enorme cambio en todos nosotros. Porque si nosotros cambiamos, cambiamos las personas que tenemos alrededor y por supuesto también podemos cambiar al mundo. Ahora, déjenme decirles a todos ustedes que esta no es una plática más para mí, no es una charla que suma a todas esas charlas que tenemos en nuestro canal de Manifestación Mística. Y no lo es porque la divinidad así lo dispuso, esta sincronicidad así lo quiso, y hoy, justamente hoy en la mañana, allá en Argentina, yo estoy aquí en México, en Ciudad Victoria, me es imposible trasladarme a Argentina con la rapidez que se requiere, y hoy en la mañana fallece mi abuela, ¿no? mi nona justamente en este día que estamos dando esta plática, esta charla. Así que bueno, para esta mujer que para mí logró suplir esa ausencia que a muy temprana edad mi mamá eh, eh, bueno, se haya ido y, y, y nos haya dejado, porque soy el mayor de ellos, esta nona, esta abuela, hizo en gran medida de ese... De, de ese suplicio, disculpen que me cueste un poquito hablar de esto no pero eh, llegó, llegó a, a, a brindarnos y a darnos ese amor que, que necesitamos en ese tiempo y entonces bueno, todo lo que nosotros podamos eh, transmitir en esta plática toda la luz, toda la conciencia, todos los méritos, todo el Dharma que sea de un enorme impulso para ti, Nona, que puedas elevarte, que puedas ascender, que pueda y te ayude en ese ascenso hacia esa clara luz del cual este maravilloso libro, El bardo todol, el libro tibetano de los muertos, nos habla. ¿Sí? Así que bueno, desde aquí, de corazón, eh, continuamos con la plática. Bueno, entonces yo quiero decirles que esto pareciera ser que es uno de esos libros que son únicos, sin embargo, a pesar de que es tal vez el más revelador de todos, el más instructivo de todos, el más completo de todos, realmente no es el único libro eh, que habla de este tema tan importante y tan fundamental e ineludible para todos nosotros, o sea, el tema de la muerte. Tenemos, por ejemplo, eh, el Popol Vuh, ¿sí? aquí los mayas dejaron ese libro, tenemos, por ejemplo, el libro Egipcio de los Muertos, ¿sí? eh, ese que se llama el libro de la oculta morada, así se llama el libro Egipcio de los Muertos, también sumamente interesante, tal vez más adelante hagamos una charla respecto a ese libro. Y bueno, también los griegos, con los grandes sabios, eh, como Platón y Sócrates, en especial Platón, dejó escrito, eh, sobre qué es lo que sucedía a esa alma una vez que dejaba este mundo. Y también, por supuesto, la divina comedia de Dante Alighieri, ¿no? ya un poco más cercana, un poco más eh, conocida para todos nosotros. Y todos, más o menos, relatan una misma historia. Y todos, más o menos, nos cuentan, a grandes rasgos, qué es lo que sucede cuando esa alma, que es la que realmente tiene esa vida, puede y debe dejar este cuerpo. ¿sí? Porque la vida no es la vida del cuerpo, la vida es la vida del alma, y eso en definitiva es lo que nosotros somos. Este cuerpo es el vehículo para que nosotros nos podamos desenvolver en este mundo, ¿no es así? Y eso claro, lo creemos, lo entendemos, la mayoría de las personas lo aceptan, algunos otros creen que somos como máquinas, ¿no? Una vez que morimos nos desconectamos y todo se acabó. Pero eso es sumamente ridículo. Y más hoy en día, que no solo tenemos relatos de gente ya avanzada espiritualmente, sino que además tenemos muchísimas experiencias de personas que han regresado después de haber estado durante minutos eh, eh, muerto, ¿no? Y, y nos han regresado y nos han contado con grandes pruebas, que esa experiencia que han tenido no fue solo producto de una liberación bioquímica del cerebro. De hecho, la ciencia también ya lo ha comprobado y dice que hay, más allá de esta vida, algo que no puede explicar, pero que sin embargo nos puede a nosotros eh, confirmar que la conciencia y la vida, por supuesto, perdura más allá de esta. Entonces, quiero remarcar que es importante entender y comprender para todos nosotros que la muerte es un cambio. ¿sí? Y nosotros morimos muchísimas veces antes de morir físicamente. De hecho, cada día es una muerte y un nacimiento es lo que tenemos. Todos los días... Morimos a ese día y nacemos a un nuevo día. Cada proceso, cada circunstancia, cada situación que nosotros vivimos tiene un comienzo y tiene un final. Por ende, todo lo que tiene nacimiento tiene muerte. Entonces, no nos debe de representar algo absolutamente eh, alejado a nosotros o que solo se puede llegar a vivir una sola vez en la vida. De hecho, el cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo físico, cada siete años todas las células y todos los órganos son completamente nuevos. Así que podríamos decir que hace siete años el cuerpo que teníamos no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos nosotros. Ahora, en este momento, en este tiempo. Quiero hacerles entender, quiero hacerle comprender a todos ustedes que la muerte es algo sumamente cercana a nosotros. Tan cercana y tan viva, aunque pareciera muy contraproducente que estuviera hablando de vida y me refiera a la muerte, pero tan cercana como la vida misma. Porque la vida está tan cercana como la muerte misma. Y esos cambios y esos procesos, cuando a nosotros no nos afectan, la muerte se puede estar dando, pero sin embargo se viven de una manera natural y nosotros fluimos y no lo sufrimos. Cuando por supuesto nos apegamos y nos aferramos, así sea a personas, así sea a circunstancias, situaciones o lugares o bienes inclusive, entonces claro que ese esa muerte de ese hecho que alguna vez tuvimos y ahora no tenemos, representa un dolor tremendo, terrible para todos nosotros. Y entonces por supuesto que le, teme, le tememos a la muerte, pero no es que la muerte sea mala, sino simplemente es que no somos capaces de asimilar y digerir y fluir con el desapego, con la conciencia, con la confianza y con la fe, que toda circunstancia y todo hecho requiere. Recuerden ustedes que poner atención a las cosas fundamentales y permanentes de la vida nos ahorra entonces cometer el error cotidiano de estar de forma permanente sufriendo por aquellas cosas que perdemos. Porque si lo ponemos en todo hecho y en todo acontecimiento que se circunscribe a este mundo material, si ese es la motivación, si eso es lo que a nosotros nos alienta a continuar eh, viviendo, entonces estamos destinados a sufrir. Si lo pongo en una pareja, si lo pongo en un hijo, si lo pongo en un trabajo, son la motivación de mi existencia, muchas personas dicen, grave error. Eso es permanente, no es impermanente. Perdón, al revés. Eso es impermanente, <ríe> no es permanente. Lo que es permanente entonces es todo aquello que está más allá de esta tercera dimensión. Poner entonces nuestra atención a las cosas trascendentales es fundamental. Y con esto me refiero a todo lo espiritual, a todo aquello que produzca en mí una expansión de la conciencia. Para todos ustedes, les decía recién a las personas que estamos aquí, tal vez resulte algo revelador o resulte algo importantísimo en el momento que se tenga que llevar a la práctica, las palabras y las explicaciones que vamos a estar dando en esta conferencia, que vamos a estar dando en esta charla. Porque ahora las vamos a escuchar, posiblemente la vayamos a asimilar, intentemos pensar o leer un poquito más sobre esto y ya después de seguro no lo retomemos, sino hasta que nos ocurra ese evento que se llama la muerte y entonces tal vez tal vez las, las palabras de esta persona que les está hablando, que aquí en México no es pelado, sino pelón, <risa> Tal vez estas palabras de este pelón, ¿sí? en ese momento les recuerde a ustedes qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que se tiene que tener presente. Hoy, al inicio de la plática, les comenté que mi abuela dejó este mundo hoy en la mañana y ayer en la noche tuve la oportunidad de leerle de platicarle, de narrarle y de hablarle lo que el bardo todol nos, nos cuenta y nos dice. Entonces, qué maravilloso y qué bonito que queden estas palabras en nosotros, o si tenemos la bendición de que alguien en ese momento que estamos moribundos y nos estamos yendo, nos pueda leer esas palabras, nos pueda recordar lo que es importante. Entonces, la verdad es que podremos dar un brinco evolutivo excepcional. Es muchísimo de lo que depende la conciencia de estas cosas. Tanto así, fíjense ustedes, que más allá de que hayamos tenido una vida oscura, una vida de dolor y de sufrimiento, una vida tal vez no muy inspirada, tal vez bastante kármica, pero si en ese momento sabemos cómo dirigirnos, entonces habremos librado los efectos kármicos que nuestra, arma, nuestra alma debía de perecer. Eso es el libre albedrío. Claro que no es nada fácil esto, ¿sí? Si no lo hemos practicado durante la vida, es mucho más complejo, por supuesto, poder llevarlo a cabo en el momento de la muerte. Porque... Buda decía, y quiero nombrar estas palabras, que lo que has sido es lo que eres y lo que eres es lo que serás. Generalmente, como hemos vivido es como vamos a partir. ¿Sí? Eso en la gran mayoría de casos es como se da. Pero nada es absoluto en el universo. ¿sí? Siempre hay rendijas, siempre hay pequeñas puertas de las cuales nosotros podemos tomar un atajo, pero hay que tener un gran talento, hay que tener una gran dedicación y conciencia y enorme fuerza de voluntad. Y esto, este es el propósito de esta charla que quiero darles a todos ustedes. Quiero también eh, comenzar con una enorme, una pequeña fábula, ¿sí? que ya la conté en alguna charla pasada, también dedicada a la muerte, pero que le hice algunas variantes para que, pueda ser comprendido y entendido en lo que respecta al significado del bardo todol. Eh, esa fábula se refiere a un turista de las Europas que viene a México, viene a México y visita estos lugares naturales tan maravillosos, y en una de esas da con el famoso, bueno, famoso aquí, en México, ¿no? El tecolote. Se me había olvidado el nombre. El famoso tecolote. Si ¿Sí han visto la película de Pedro Infante, todos ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la película? Que cuando el. Cuando el tecolote canta, el indio muere, decía Pedro Infante, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tomar esta ave maravillosa, de la cual este europeo quedó fascinado por esta ave, que es como una lechuza, ¿no es así? Sí, una lechucita y la vio y dijo, no, esto me lo quiero llevar a Europa. ¿Sí? En ese momento parece que podía uno agarrar esa, esa fauna y llevársela, no hoy en día claro que no pasa en los aeropuertos, pero este europeo, sea porque no estaba la ley, o sea porque tuvo maneras de cómo escabullirse de la ley, logró llevarse, enjaular al tecolote y llevárselo a las Europas. Y allá en las Europas lo cuidó, le dio de comer, le dio cariño, le dio afecto, durante varios años lo tuvo al tecolote en una bella jaula ahí en su casa. Decidió, luego de haber pasado cierto tiempo, ciertos años, volver a regresar a México porque le fascinó estas tierras, de las cuales yo os doy fiel testimonio de eso, ¿no? Es maravilloso México. Todos ustedes también sabrán detrás de la pantalla que es muy bonito. Y decidió volver y le dijo al tecolote, le dijo, oye, Tecolote hermoso, cosita linda, ¿sí? porque lo quería mucho a la vez. Voy a regresar a México, voy a regresar a tu tierra. ¿Quieres que le diga algo y les comparta algo a tus amigos tecolotes? ¿Sí? Y el tecolote, que ya parece que sabía hablar bien y, y algo en español, pues hombre, decía, dile a mis amigos allá que estoy en una bella jaula pero que estoy vivo. Bueno, ok, entonces este europeo, que ahora descubrimos que fue, era español, vino aquí a México, encontró a sus amigos, a estos amigos tecolotes, y les dijo, Recuerden esa ave que logré atrapar y me la llevé a las Europas, al primer mundo? ¿Eh? Ustedes no tienen esa bendición, eh? <ríe> decía el español. <ríe> bueno, esta ave que me, llevo al que me llevé al primer mundo les manda saludos, dice que está en una bella jaula y que sigue viviendo. Bueno... En una de esas, uno de estos amigos tecolotes Cantó un poco No sé cómo canta el tecolote, pero bueno, supongo que es algo así Y bolas, que se cae muerta ¿Sí? Cae de golpe al piso y ahí quedó ah, Se sorprendió, ¿no? El español Pero bueno, dijo, por algo será Se regresa a las españas y entonces le dice al tecolote a su mascotita que tenía en la jaula oye le dijo me encontré a tus amigos tecolotes allá en méxico y vieras que le dije lo que tú me dijiste que le mandaba saludos y que aquí estabas muy vivito y, y que estabas en una bella jaula pero que estabas muy bien muy bien atendido y, y por sobre todo que estabas en el primer mundo en, no en un país subdesarrollado como méxico o latinoamérica <risa> Pero uno de tus compañeros, uno de tus amigos, cantó un poquito una vez que le dije esto, sí, y de patitas cayó de golpe. Se quedó ahí frito. Yo no sé qué le pasó, tal vez habrá sido muy fuerte la emoción, o no sé qué. El tecolote hizo así, miró así como de reojo, ¿no? como si algo hubiera sabido leer entre líneas. Y entonces el tecolote... Bibibibibi, cantó también y cayó de, nue de nuevo de la misma manera que había caído su compañero. ¡Ah, caray! Dijo el español. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Llevo, traigo, llevo noticias de, de estos pajarracos. Ah, ahora sí eran pajarracos, ¿no? Porque... <ríe> y resulta que cantan un poco y caen fritos. No es posible. ¿Cómo puede llegar a suceder? Se emociona muy pronto, son muy... Muy sentimentales parece. Bueno, entonces agarró este europeo, este, este gran amigo español, agarró al tecolote, bueno, español, suponemos, ¿no? Tal vez había aprendido a hablar español, pero era de otro lugar de Europa, no lo sabemos. Bueno, <ríe> y entonces agarra al tecolote, se lo lleva, lo pone en el jardín para hacer un huequito y enterrarlo, ¿no? Y cuando lo apoya en el jardín... Resulta que el tecolote se sacude, se levanta rápido y se echa a volar y se va arriba del, del árbol. ¡Ah! Y entonces este, este viajero, este turista europeo lo mira al tecolote y le dice, ¿pero cómo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es? que qué, qué sucedió? ¿Acaso no te habías muerto? Y le dice el tecolote, ¡Vivi! bueno, pero ya se lo traduzco, ¿no? <risa> dijo, lo que ocurre, lo que pasa es que este amigo allá en México, con ese ejemplo que me puso, me enseñó y me mostró el camino que para poder lograr la libertad y salir de la jaula en la que estaba, debía en primera instancia morir en vida. Y entonces así, pude luego renacer y ahora sí, Bye, bye, me regreso a México. <ríe> bueno, una fábula que tiene muchísimo que ver con esto que nosotros vamos a hablar. Una fábula que nos dice a todos nosotros que no podemos darle la espalda a la muerte. No podemos negar a la muerte como aquí en Occidente estamos acostumbrados, sino todo lo contrario. No solo aceptarla, no solo enfrentarla, sino también a ser capaces de morir cada día más. Sí, así es. No de vivir, de morir cada día más. ¿Saben por qué? Porque lo único que puede llegar a morir es lo que no es real. Es aquello que es ilusión. Es aquello que es pasajero y es transitorio. Nuestra esencia, nuestra verdadera persona jamás muere. Es imposible que eso suceda. Entonces, a medida que nosotros podemos llegar a morir día con día, entonces vamos a descubrir que cada vez realmente estamos más llenos de vida, que cada vez más realmente podemos llegar a ser nosotros, que cada vez más realmente podemos lograr esa ligereza, esa liviandad, esa esencia que cada uno de nosotros tiene en, el más, eh, en lo más profundo de, del alma y de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, este bardo todol, la traducción exacta, no es el libro tibetano de los muertos. No, no, se le dio ese título para que nosotros pudiéramos comprender. Pero realmente es un instructivo, como yo les decía, no solo para ese momento una vez que desencarnamos, sino es un instructivo para estos momentos que estamos aquí encarnados. Sí, así es. Y ya lo van a ver. El que, si, si pudiéramos hacer la traducción exacta, entonces, del bardo todol o del bardo tosgrol, ¿sí? así es la pronunciación, sería la liberación o emancipación por audición en el estado intermedio o a través de la comprensión. No, eh. Digamos que es... Eh, eh, la explicación más completa que puedo llegar a ustedes compartirle. pero principalmente a través de la audición. De hecho, lo que estamos haciendo es, en alguna manera, eh, un bardo todol, porque esta charla tiene un inicio y tiene un final, y lo que estamos viviendo es el bardo todol de esta, de esta charla, e inclusive estamos aprendiendo y estamos iluminando y si es posible estamos dando muerte a muchos aspectos nuestros así que esto también es un bardo todol así como está orientado, así como está dirigido así como está intencionado esta conferencia, esta charla y esta filmación este bardo todol lo escribió, su autor fue Padmasambhava este gran Buda Iluminado. De hecho, después del gran Buda Maitreya, es el segundo eh, ser iluminado más importante dentro del budismo. Padma ¿sí? Padmasambhava eh, vivió en el siglo VIII, ¿sí? o sea, ya tiene bastante tiempo, y escribió este libro, pero sin embargo este libro no lo dio a conocer sino hasta de, en el siglo XIV, él dijo que debía de esperarse 600, 700 años más para poder darse a conocer porque las personas no estaban preparadas para esto. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, yo les quiero decir a todos ustedes que aún en este tiempo presente nosotros no estamos preparados. ¿eh? No estamos lo suficientemente preparados, por lo menos la gran mayoría de personas. Así que fue bastante optimista y fue bastante benevolente. Eh, Palma Zambaba en darnos a conocer este libro eh, en el siglo XIV pero bueno, en el siglo XIV en Oriente porque aquí en Occidente se dio a conocer a partir de 1927 ¿sí? y fue gracias a Evan, Evan Wentz en 1927 que nos trajo y nos presentó en primera instancia en el idioma inglés la traducción de este libro Dice que una de las profecías de Padma Zambaba fue que cuando las aves de hierro llegaran a volar, entonces este conocimiento se daría a todo el mundo y en Occidente. Y así fue. ¿sí? Un gran acierto de, de este ser iluminado que era excepcional, maravilloso. Se habla de poderes fantásticos de Padma Zambaba. ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar por ahí sobre la vida de él, pero sí... Quiero transmitirles la esencia fundamental de este libro. Fíjense ustedes, hay dos formas que operan, nos enseña el bardo Todol, nos enseña el budismo, nos enseña la sabiduría. Hay dos formas importantes que opera la condicionalidad del universo. Uno es cíclico y el otro es en espiral. ¿Sí? ¿Cuándo es cíclico? Cuando nosotros estamos sumergidos en la ignorancia, en la inconsciencia, cuando nosotros somos personas viscerales, reactivas, entonces estamos atrapados, atrapados todos nosotros a lo que se llama el destino, lo que se llama el samsara, ¿sí? En ese bucle infinito en donde hay principio y hay final constante y permanente, ¡ah caray! empezó a llover parece un poquito, <risa> Pero vamos a continuar, ¿eh? no nos va a detener esta lluvia. Yo aquí, ¿sí está filmando ahora? ¿sí? sí. Bueno, perfecto, por respeto a lo que nos están siguiendo. Bueno, tuvimos que hacer un cambio, ¿sí? de esos cambios que también le sucede a las personas que, que fluyen con las circunstancias y no se aferran ni se apegan a cualquier condición o situación que uno preveía, y entonces hemos vivido Cómo se vive en el bardo todol, hemos aceptado una nueva instancia y aquí estamos, acomodados y fluyendo sin ningún problema, sin apegarnos a nada. Entonces, me había quedado hace un ratito en transmitirles y decirles que hay dos formas de asumir la vida. ¿sí? Claro, a veces nos vamos alternando, pero las personas que vamos creciendo, que vamos avanzando, que vamos expandiendo nuestras conciencias vamos dejando de ser reactivos y vamos comenzando a ser creativos. Y entonces en vez de vivir en ese bucle, en ese círculo de principio y fin permanente y constante, en donde siempre se repite una y otra vez la misma historia, el famoso samsara, entonces dejamos eso para empezar a vivir no de forma circular, sino de manera en espiral, ¿Sí? fíjense ustedes que la espiral si bien tiene círculos son siempre en ascenso ¿sí? o en descenso también pero de lo que se trata es de la ascensión de forma circular o sea en espiral y entonces todos los acontecimientos son permanentemente eh, nuevos siempre estamos estrenando nuevas experiencias nuevas circunstancias, nuevas situaciones somos como niños que tenemos siempre esa capacidad de asombro al máximo y nos divertimos y jugamos y reímos y aceptamos las circunstancias sin ejercer resistencia, como les decía recién. Entonces, para poder nosotros trascender, para poder nosotros alcanzar lo que el bardo todol eh, todo quiere que nosotros alcancemos, que es el Dharma Data, ¿sí? que es esa realidad absoluta que es lo que los gnósticos y los místicos también le llaman barbelo, ¿sí? esa realidad espiritual, si es que nosotros queremos alcanzar entonces esas esferas absolutas de realidad y de verdad, necesitamos tener al máximo, afinado, esta condición y esta percepción de volvernos creativos y de dejar de ser reactivos. ¿Sí? Muy bien, recuerden ustedes que ser reactivo, les dije hace un rato, es ser visceral, es ser impulsivo, es tener mucha contaminación. Las personas limpias se vuelven testigos, se vuelven observadores, nada les afecta, simplemente van asumiendo y van aceptando las condiciones y disfrutando al máximo lo que pueden llegar a vivir y lo que puede llegar a aportarles cosas y cuando hay elementos y condiciones negativas simplemente no le ponen atención simplemente lo dejan pasar y esto es muy importante en el momento en que nosotros vayamos a desencarnar eh, entonces es bueno saber y es importante tener en cuenta que los bardos son los estadios de conciencia y hay seis que son importantes y son fundamentales y claro, en cada uno de esos bardos nosotros podemos llegar a iluminarnos. ¿sí? Recuerden ustedes, bardo entonces es una instancia, es una transición. Pero le dije hace un rato, no solo es de la muerte, sino también es de la vida. Y entonces tenemos el propio bardo de la vida. sí Y aquí en el bardo todol... Se hace referencia a versos que nos hablan de cada uno de estos bardos. Aquí les hago un pequeño resumen de cada uno de ellos, para que tengamos en cuenta lo que es importante y es fundamental poder llevar a la práctica y entonces vivir al, de la mejor manera estos bardos que nos toca a nosotros experimentar. Y el primero es el bardo de la vida, y dice así esta poesía en el bardo todol, haciendo referencia al bardo de la vida. Ahora que el bardo del nacimiento despunta sobre mí, abandonaré la pereza para la cual no hay tiempo en la vida. Entraré sin distraerme por el camino del estudio, la reflexión y la meditación, haciendo proyecciones y atenderé al camino y habré de realizar los tres tipos de cuerpo. Los tres tipos son el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. ¿eh? Ahora que he alcanzado la preciosa vida humana en este cuerpo, no hay tiempo en el sendero para disipar mi valiosa mente. ¿Sí? Bueno, ojalá estuviéramos muy presente, muy en cuenta esto. ¿Cuánto tiempo nosotros le estamos dedicando a las cosas fundamentales, trascendentales, espirituales? ¿Cuánto de nosotros está completando, sanando, limpiando y construyendo estos cuerpos que son necesarios tener? ¿Sí? Debemos tener en cuenta entonces estos pequeños consejos. Si queremos vivir este bardo de la vida que comienza cuando nacemos y termina cuando dejamos este mundo, o sea, cuando morimos, tenemos que tener entonces siempre presente esto. El segundo bardo del cual se hace referencia, recuerden que son seis, y tenemos tres, tres que están dedicados a esta vida eh, en la vida, y los otros tres que están dedicados a esa vida, pero en la muerte. ¿sí? El segundo del cual les voy a hablar, y que tiene una bella poesía, es el bardo del sueño, que todos los días nosotros lo vivimos, y que comienza cuando, por supuesto, nos quedamos dormidos, y que termina cuando nosotros nos despertamos a la mañana. ¿sí? Y esta poesía dice así, cuando el bardo del sueño despunte sobre mí, Abandonaré el sueño semejante a una muerte de ignorancia y desidia y haré que cobren sin distracción mis pensamientos en su natural y lúcido estado. Dominando a los sueños, transformándolos en luminosidad, no dormiré como los animales, sino unificaré completamente el dormir y la práctica. Fíjense, fíjense ustedes. Aquí nos está sugiriendo, nos está recomendando que nos volvamos al máximo consciente de los sueños. Que no eh, durmamos como animales de los cuales caen muertos prácticamente inconscientes y ni saben y ni tienen en cuenta aquello que están experimentando en ese bardo del sueño y al otro día se levantan y continúan su vida sin hacer un análisis, sin hacer un repaso, sin, sin haberse esmerado y esforzado cuáles son los mensajes o las enseñanzas o aquello que se vivió en el sueño que es tan importante. Muy bien, el tercer bardo entonces que nos habla el bardo todol o bardo Tosgrol es el de la meditación, de la cual tal vez muchas personas no han practicado, pero que sí le sugerimos y sí le recomendamos que por favor se disciplinen con este bardo o con este ejercicio y esta práctica. Porque la meditación es, por sobre todas las cosas, el ejercicio magnánimo para alimentar, sostener y mantener la conciencia lo más lúcida posible. Estar en el presente, estar en el aquí y el ahora, significa poder haber alcanzado, si es que lo estamos logrando, poder haber alcanzado niveles de meditación sumamente profundos y gracias a la permanente práctica de este ejercicio tan importante ¿sí? porque ninguno de nosotros puede ser un buen deportista en cualquiera de los deportes físicos si no hace ejercicio, si no hace práctica no puede querer correr una maratón de la noche a la mañana sin haberse ejercitado, sin haberse entrenado de igual manera tenemos que entrenarnos y tenemos que ejercitarnos en la meditación. ¿sí? Y la poesía que el bardo todola a nosotros eh, nos deja y nos da, gracias a este maravilloso maestro Padma Padmasambhava, dice así. Cuando el bardo de la meditación despunte sobre mí, abandonaré la multiplicidad de distracciones y confusiones y reposaré en el estado amplio, exento de perturbación y aferramiento, firme en la práctica de la contemplación y la visualización, en este espacio de meditación concentrada, libre de actividad, no caeré ya en el poder de emociones confusas. Fíjense ustedes, esto fue escrito en el año 500, 600, después de Cristo. Por eso el, el budismo no es ninguna religión. El budismo es una ciencia, una ciencia que habla de la psiquis, que habla de ese aspecto interno que existe en todos nosotros. ¿Sí? Y por eso merece al máximo toda nuestra atención. Y este es uno de los libros que debemos tener en todas nuestras bibliotecas. Y si no tenemos biblioteca o no tenemos libro, porque eso hoy en día se da, y tenemos computadora, ¿qué más fácil que bajarlo en PDF? O es más... Eh, ¿No nos gusta leer? ¿Nos aburre leer? ¿Nos quedamos dormidos? El audiolibro, muchachos, ahí está, en YouTube. Dura como seis horas, pero bueno, de a poquito podemos estar repasando y podemos estar escuchando ese audiolibro. Perfecto. Bueno, aquí entonces las tres grandes, eh, los tres grandes bardos que en forma de poesía, el bardo Todola, a nosotros nos está dando ciertas instrucciones, ciertas indicaciones no para poder